Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro de wiki herramienta. Cómo hacer wiki herramientas, cómo hacer cosas en Wikimedia. Hoy tenemos un invitado eh, para traernos un poco acerca del universo de la gobernanza en los proyectos Wikimedia, lo cual es un tema eh, inacabable, pero bueno, hoy vamos a, a dar nuestros primeros pasos en un poco cómo se organiza este movimiento gigante, cómo se pone de acuerdo en un montón de cosas. Eh, así que Eve, no sé si querés presentar a Luis o ¿Cómo hacemos? <ríe> te pasé no, simplemente iba a hacer el chiste de que te fuiste a Rosario para la Wikimania y entonces ahora te estás. Santa Fe, entonces ahora te estás tragando las heces, ¿no? Este... Sí, perdón. <ríe> no digas Rosario Santa Fe, porque ahí se, se arma otra. No, sí, sí, está bien, pero te fuiste a la zona del litoral, vamos a ponerla ahí. <ríe> eh, sí. No, bueno, muchas gracias, Luis, eh, por estar hoy acá con, con nosotras, y nosotros, y nosotres. Este, Luis, eh, bueno, es un reconocido miembro de la comunidad wikipedista, wikimedista, y también él es parte de Wikimedia México, y bueno, él es el que nos va a estar haciendo esta introducción este, a cómo funciona la gobernanza eh, dentro de Wikipedia en español. Ojo ahí, porque hay como un gran universo, este, también hay como temas de gobernanza en el movimiento Wikimedia, que seguramente ya en algún momento vamos a invitar a, a otra persona, o mismo Luis, si quiere volver a, a, eh, <ríe> si quiere volver a repetir, eh, acá las puertas siempre están abiertas para quienes quieran volver a repetir la experiencia, este, pero bueno, Luis hoy nos va a hablar de la gobernanza en Wikipedia en español, así que bueno, el, el piso es todo tuyo, Luis, eh, y vamos adelante. Pues, eh, muchas gracias. Coti, muchas gracias, Evelyn, por este, la invitación eh, a Wikimedia Argentina, al, a Wikimedistas de Uruguay. Y pues yo soy fan de esta iniciativa de se he aprendido muchísimo con lo que están haciendo y, este, y además son materiales que se quedan ahí para, para consulta. Eh, y bueno, pues espero que también lo que yo pueda aportar sea útil de alguna forma, este... Porque a veces, eh, bueno, consideramos que, que la parte como, a lo mejor, comunitaria, como dicen, de la gobernanza, de las políticas, no parecería tanto un, este, un tema de herramientas, eh, sino este, más bien es la, es la comunidad, ¿no? Pero creo que, a, a, bueno, algo que empecé a notar cuando empecé a editar Wikipedia en español en el 2014, y además empecé a estudiarlo casi a la par, o sea, empecé a como analizar el fenómeno, porque yo entré al doctorado en 2014 y mi tema de investigación fue Wikipedia en español, y al principio no era la comunidad, pero eventualmente empezó a ser la comunidad. Este, entonces, algo que, que empecé a ver es que, como iba a los editatones y a los ta talleres, es que se enseñaban cosas de, eh, técnicas de las herramientas para editar, pero no se enseñaba nada de la comunidad, o muy poco, y eso dificultaba este, el acercamiento eh, incluso este eso incentivaba que a veces los artículos fueran borrados o que este, no se supiera qué hacer cuando se borraba un artículo o cuando se plantillaba un artículo entonces este también empecé a notar eso y pues empecé a tratar de entender eh, cómo, cómo cómo estaba constituida la gobernanza sin este encontrar del todo cuando terminé un este, una definición digamos concreta o este, definida porque es una comunidad que todo el tiempo está este, en movimiento, eh, y eso también está presente en toda la comunidad de, de Wikimedia, como ya lo había señalado Evelyn, este, eh, ese es otro mundo y es también muy complejo, este, eh, y bueno, yo también empecé a tratar de entender eso y este, me perdí, y cuando llegó la estrategia 2030 y, este, y la carta del movimiento y, y todo lo demás, ya ahí me perdieron. Dije, no ya no entiendo nada este pero bueno eh, eh, eh, ahí para, para para eso este, seguramente tendremos este el acompañamiento de alguien más especializado, especializado. Eh, entonces voy a este, ir comenzando eh, con algunas cuestiones tanto conceptuales como este como eh, elementos que tiene la comunidad de wikipedia en español que que nos puede ayudar a comprenderla ¿no? entonces este voy a empezar eh, y más adelante espero que haya algunas preguntas por si hay algo que se queda ahí este, eh, atorado. Bueno, eh, Wikipedia en Español, este, rápidamente, es un, es un proyecto colaborativo de enciclopedia que este, está construida por personas editoras voluntarias, ¿no? Este es un proyecto muy grande, uno de los proyectos de, dentro del ámbito de Wikimedia y Wikipedia este, como tal es uno de los más grandes, Wikipedia en Español como de cantidad de artículos como de comunidad también. Tenemos una comunidad grande. Este, hay una preocupación constante con respecto al crecimiento de, de Wikipedia en español y la sostenibilidad del proyecto en tanto a comunidad. Y este, lo cierto es que la actividad editorial desde que se creó la Wikipedia en español en 2001 hasta la fecha ha sido constante. Este, eh, sobre todo la actividad de ediciones, pero la creación de artículos sí ha ido este, declive poco a poco, lo cual algunos han aventurado a decir que, como en otras Wikipedias, es normal, ¿no? Este, eh, un pequeño declive, pero también hay hasta cierto punto una constancia. Este, eh, eh, además de la edición de artículos de manera convencional, hay varias formas de participación dentro del proyecto de Wikipedia en español, lo que hace también que el proyecto se mantenga activo y bueno este voy a poner rápidamente los cinco pilares este, de Wikipedia este de Wikipedia todas las Wikipedia's pero particularmente de Wikipedia en español que es el primero es relevancia enciclopédica el segundo punto de vista neutral el segundo es sobre contenidos libres el tercero el cuarto perdón sobre etiqueta y civismo, y el, el quinto es este, ignorar las normas o el sentido común voy a concentrarme un poco más en el en el cuarto de la organización de la comunidad que es donde se sientan algunas de las reglas de, sobre todo qué no hacer para que la comunidad se mantenga en orden pero también de ahí se desprenden este, eh, algunas otras prácticas de participación antes de eso este, voy a este, eh, sin tratar de ser sin ser muy teórico este, me gustaría y me parece importante definir eh, la participación, porque Wikipedia es un espacio participativo, pero ¿qué es participación en, en los términos de Wikipedia? Yo encontré una definición que da este Nico Carpentier hace tiempo, que me parece este, interesante y además que involucra muchos aspectos de las, de, las, de, de las interacciones en Internet y sobre las políticas que se generan en, en un, muchos espacios. Bueno, la participación se da en un espacio de interacción y construcción equitativa. Entonces, lo, la, la, la cuestión de, la, de lo equitativo es súper importante en la participación. Se define por su carácter político, también, este, es decir, cuando hablamos de político en, en términos amplios, nos referimos a poner en común cosas, ¿no? es decir, tomar decisiones. Las y los actores este, involucrados en, en estos espacios toman decisiones. Este, todo, es decir no solamente unos o unas sino todas las personas que se involucran pueden tomar decisiones y las relaciones que se gestan dentro de este espacio son relaciones de poder que hasta cierto punto son igualitarias eh, y este este entre paréntesis hasta cierto punto también es importante porque en los procesos de participación hay desequilibrios constantes tiene que haber desequilibrios pero no unos de tal forma que el desbalance genere la pérdida de la participación lo cual puede ocurrir en estos espacios y este, potencialmente también en los que estamos construyendo. Y dicen estos autores que los recursos de la participación son conocimiento, identidad, confianza, prácticas, habilidades y espacios de comunicación. Todos estos están en Wikipedia, en todas las Wikipedias, en todos los proyectos de Wikimedia y en Wikipedia en español, por supuesto, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar de algunos de estos este, ya este, en la práctica, en la praxis ¿no? Eh, en, en Wikipedia en español considero que los ejes de la participación son estos. Aquí estoy un poco este, eh, diciendo los presupuestos que yo he encontrado, o más bien la, la, algunas de las respuestas que yo he encontrado, eh, que es, eh, bueno, hay una organización eh, este, estructurada a partir de tipos de usuarios y relaciones. Eh, hay contenidos a partir de los cuales pues, este, la participación se da sin, sin los contenidos, sin la relevancia este, de... De, este, de la información este, no habría tampoco participación, con, sería como la materia prima, y la, la toma de decisiones, este, eh, cambios de políticas y votaciones, ¿no? que es la parte un poco más eh, este, política y participativa en, en el sentido de la democracia o de los, los sistemas políticos tradicionales. Me, me encantan tus gráficos, Luis, igual, tengo que, decir en este, o sea, tengo que interrumpir en este momento la charla tan interesante que estás dando, Parece que me encantó el primer gráfico y que este también, o sea, buenísimo, digamos, ¿no? Como esta esta forma de visualizar el movimiento y, y la participación. Eh, gracias. Espero de, después también este poder mostrar otros, aunque no tengo tantos, este, eh, pero sí creo que es ayuda un poco justamente a visualizar. Eh, esta esta parte este no la tengo de esa forma, sino nada más en en, en listada este los tipos de usuario que hay en Wikipedia. Eh, hay una página, si uno entra al buscador y pone esta, esta abreviación, WPU o Wikipedia dos puntos usuario, van a aparecer la lista de tipos de usuarios que hay. Aquí nada más voy a mencionar rápidamente este, que, que eh, Wikipedia está abierta para que cualquier persona pueda editar sin tener una identificación este, o sin registrarse, pero este, eh, casi siempre pensamos en un usuario como alguien registrado, ¿no? Pero la, los usuarios o usuarias anónimas eh, este, no tienen más que una identificación con una dirección IP. Este, eh, digamos, esos también son usuarios, nada más que son usuarios anónimos, usuarias anónimas. Y ya que este, alguien, un usuario o usuaria decide registrarse, pues hay varios tipos de usuarios conforme, bueno, algunos tienen que ver con la temporalidad y otros tienen que ver con este, qué tan profundo uno quiere entrar dentro del mundo de Wikipedia. Eh, la mayoría de las y los usuarios que se han registrado, este, eh, bueno, todos pasamos por ser nuevos, nuevas usuarias, que tenemos menos de cuatro días de, de registro y 50 ediciones en el espacio principal. Eso ser, sería un nuevo usuario, ¿no? O sea, hay quienes que se quedan en ese estatus y no pasan de las 50 ediciones. Aunque este, eh, ese estatus ese tiene algunas limitaciones técnicas, que no impiden editar, este, pero sí impiden, por ejemplo, este, eh, trasladar una página, ¿no? una página de usuario a una página principal, etc. Una vez que han pasado esas, esos días y esas 50 ediciones, ese usuario se convierte en autoconfirmado y ya puede sí. trasladar ¿no? las, las y páginas. Y algo importante también para agregar de esos usuarios autoconfirmados, porque lo he visto pasar en muchos talleres, es que eh, cada vez que ingresan un enlace, eh, incluso si lo no ingresan como cita, tienen que generar el captcha, eh, así, así que eh, así que si recién empiezan a editar y dicen ay, no me van como antes esto, bueno, tengan paciencia, <risa> que eh, sí. una vez que eh, llegan a esa cantidad de ediciones, ahí ya no tienen que rellenar el captcha este, cada vez que editan una cita. Sí, o salen los famosos filtros. ¿no? Este... Eh, de que este, se detectó un error eh, este, por un enlace o por un tipo de edición particular y no deja este, eh, guardar el cambio. Y, bueno, otros tipos de usuarios este, que son el, las, los demás, después de autoverificados, este, no, perdón, me quedé en autoconfirmados, los autoverificados han solicitado el permiso para que sus artículos aparezcan verificados en la lista de artículos nuevos. Todos estos autoverificados, verificadores, reversores, creadores de cuenta, eh, estos cuatro en particular, este, eh, son, son permisos que hay que solicitar, este, tener para poder este, tener estas actividades de eh, de revisión de artículos, de patrullaje, este, revertir, eh, revertir vandalismo en el caso de reversores o crear cuentas, este, que es, les sirve mucho para a, a quienes dan cursos, ¿no? Este, para justamente para que no, no pase eso de de este de eh, bloqueos de IPs, de bloqueos <ríe> por de muchas IPs. Cosas creadas al mismo tiempo así es y de unos que voy a hablar más adelante un poco más son bibliotecarios bibliotecarias este, que han sido elegidos por la comunidad eh, tienen unos permisos eh, administrativos más amplios y los check users bueno también faltarían ahí otros este, como este, eh, este igual dos bueno, el Stuart es, es un usuario este. más global, este, este, pero el, este, ¿cómo se llama? Bueno, no no, este, no, no es un usuario, no son usuarios tan comunes, de hecho son muy poquitos, ¿no? Como los check users actualmente debe haber unos cuatro, tres o cuatro. Este, eh, bueno, ¿en, en qué espacios se toman las decisiones comunitarias dentro de Wikipedia? O sea, esos usuarios, usuarias... Este, dónde participan, dónde dialogan, dónde discuten. Eh, bueno, dependiendo de la acción que se requiera dentro de Wikipedia, los espacios de participación pueden cambiar. Entonces, eh, para, digamos que lo más común es simplemente dialogar eh, este, de forma escrita en algunos espacios, conversar, discutir. Eso se da tanto en las discusiones de los artículos este, como en las discusiones de usuarios y en el café. ¿no? Este, que, eh, eh, que bueno este eh, son son charlas que pueden ser o muy sencillas de, de pedir una este, eh, de solicitar un cambio o de preguntar por por qué se hizo esto por qué se hizo, hizo este cambio a discusiones muy amplias y muy grandes que pueden durar semanas meses o más no este, eh, los espacios de consenso también este, se tienen que dar en esos mismos lugares, nada más que en los consensos ya se quiere tomar una decisión este, eh, definitiva ¿no? sobre algún tema. Pienso, por ejemplo, en, este, eh, en, en ciertos artículos hay consensos para definir algo de tal forma. ¿no? Este, eh, en México, por ejemplo, este, tenemos un, un plato este, muy común que es la, la quesadilla, este, la quesadilla pues básicamente un, un, este, una tortilla doblada con queso adentro y con otros ingredientes pero el, en, dentro del artículo que se día, el consenso es que puede llevar o no queso porque eso es lo que se ha discutido tanto en Wikipedia como en otros lugares entonces si se cambia ese artículo y se quita solo solo puede llevar queso este, eh, se revierte ese cambio porque nuestro consenso interno en ese artículo es que este, puede llevar ambos ingredientes y además porque eso está discutido y está avalado por referencias. Eh, y bueno, hay otro tipo de consensos este, que se pueden dar en, cu en, en cuanto a prácticas como este, eh, eh, que pueden derivar en políticas. Pero este, para llegar a esas políticas, para llegar a hacer cambios más drásticos, hay que hacer encuestas o hay que hacer votaciones. ¿no? Este, entonces, si no, si no se llega a un consenso interno en el café, este, y se requiere hacer un cambio de política, pues se genera una encuesta primero para saber este, eh, como para sondear las opiniones y si el, la encuesta este, arroja eh, un posible cambio de política ya se este, hace una votación y la votación, el resultado que se obtenga ya este, eh, eh, se aplica un cambio de política. Voy a poner un ejemplo más adelante este, para que quede más claro esto. Y están las consultas de borrado, también este, también voy a poner algún ejemplo más adelante, y las candidaturas a bibliotecario y de otros usuarios como check user y Supresor, que es el que se me había olvidado. También este, hablaré un poco más adelante de esas votaciones. Para... Igual ahí también en el chat queremos retomar un comentario, porque sabemos que la comida despierta pasiones, ¿no? Y acá, de... no, en, la, en las discusiones de los artículos, alguien <risa> está comentando, bueno, también hay discusiones sobre la, la tortilla de patatas, ¿no? Si lleva cebolla o no. Este, así que, este, evidentemente no es la quesadilla el único. Así es, sí, y, y se pueden generar estos consensos para que el artículo sea útil para más personas, ¿no? No solamente por el gusto de uno u otro tipo de usuario. Este. Sí, hay algo interesante que, que así como se ponen de acuerdo sobre esto, por ejemplo, eh, nosotros ahora estamos trabajando mucho con la gente del equipo de, de Wikimedistas de La Plata y uno de, eh, de, de esos consensos a los que se yo es que los, las especies se nombran con los nombres científicos, eh, porque, nada, cada país o dentro de un mismo país puede haber muchas distintas formas de nombrar a esas especies, entonces, como somos un montón de países que convivimos en Wikipedia en español, el consenso fue: bueno, llamémoslo con su nombre científico y después, a lo sumo, a, a lo largo del artículo, podemos nombrar su nombre común, vulgar y demás. Pero bueno, esos son pequeños consensos a los cuales la comunidad, a medida que va avanzando también y que se va encontrando con esos conflictos, busca eh, establecer ciertas reglas. A veces hay un montón de cosas que uno no sabe cuando entra, eh, puedes meter la pata pero por suerte también hay una comunidad ayudando a corregir esas cositas. Claro, sí. Ese consenso me parece muy importante, pero sigue siendo controversial, porque este, el de los nombres científicos, ¿no? Y además es, es un consenso muy antiguo, que a lo mejor val valdría la pena volver a discutir. Este, sí, seguramente no llegaremos a nada <ríe> conociendo a la comunidad, pero... este. Eh, es, es interesante y, este, y, y otras Wikipedias, como la Wikipedia en inglés, no tienen ese consenso, por el mismo, este, por la cuestión de la lengua, como señalabas. Okay. Eh, y bueno, voy a ir un poco a las votaciones, es decir, este, estos, este, cómo se vota en Wikipedia, que aquí aplica también para las encuestas y las votaciones, es similar este, a la, las políticas. Nada más que los alcances de la votación son más amplios, porque este, cuando se vota, como les digo, se es para cambiar una regla o una política interna. Entonces, eh, es interesante señalar que en el, la política de lo que Wikipedia no es, siempre dice, Wikipedia no es una democracia, pero sí tiene sistemas similares a las democracias, como las votaciones, ¿no? Este, eh, el quinto pilar establece, eh, además, que Wikipedia no tiene políticas o normas fijas y, por lo tanto, este, esas reglas se pueden cambiar si la comunidad lo decide. Pero esas las formas... Digamos, la, las formas para cambiar una política pueden ser complejas, ¿no? este, eh, incluso largas. Eh, solo se pueden cambiar políticas a través de consensos y este, este, votaciones, pero sobre todo este, votaciones en los consensos. Antes se cambiaban políticas y consensos, ahora casi no, este, porque... El, eh, eh, antes había menos usuarios y se podían llegar a consensos, todavía se pueden rastrear esos, esos cambios de políticas a través de consensos en, en el historial, pero ahora es prácticamente siempre con votaciones. Pero ahí hay un, hay un pequeño problema, ¿no? que la, la mayoría de las personas usuarias que votan este, son usuarios con cierta veteranía, experiencia e incluso con ciertas, digamos, permisos ¿no? este, o credenciales que este, eh, acá pongo un ejemplo. Este, ¿Quiénes votan? Ana, analizando las votaciones de Wikipedia en español del periodo 2004-2017, este, habría que actualizar ese dato. Se puede ver que la mayoría de los que participan son usuarios con algún permiso especial: este, bibliotecarios, bibliotecarias, reversores, verificadores. Entonces, este, en este pequeño análisis, este, eh, un pequeño censo que hice de, de los. Este, del, del total de usuarios, usuarios que, que votaron que fueron 970, 308, es decir, casi una tercera parte eran bibliotecarios. Este, eh, de ahí el este, otro casi 30% eran reversores y verificadores, eh, 10% autoverificados y 29, casi 30% autoconfirmados. Algo ya... Uy, este, este gráfico ah, sí. lo pusiste acá y ya era. A ver, ¿Cómo las esos que Dale, <ríe> No, que algo interesante para, para quienes quizás eh, no están tan metidos en el universo wiki es que todos estos estos eh, cosas estos tipos de usuarios que está listando acá, Luis, son usuarios y usuarias que tienen cierto recorrido dentro de la. O sea, lo que me deja pensando a mí es qué pasa. Yo entiendo que para potar uno necesita tener como cierta trayectoria, pero eh, claramente los, los espacios de decisión se toman entre usuarios que ya están inmersos bastante en eh, el universo wiki. Sí, así es. Y, y, y hay otro dato este, que me pareció a mí este, alarmante eh, de una votación que se hizo en 2016. Yo participé en esa votación, pero la, la quise analizar un poco más porque fue la vez que se cambiaron los requisitos mínimos para derecho a voto. Antes de, de esa fecha, este, las personas podían votar si, siendo simplemente este, eh, autoconfirmados, o sea, tener eh, tener el mínimo de, de este, o sea, tener me parece que era un mes, sí, sí antes este, tenían tener un mes de antigüedad y 50 ediciones en el espacio principal. Eh, se, se, se, empezó, se empezó a decir que era muy, los requisitos eran muy pequeños y había que aumentarlos, eh, y en esta votación de 2016 se, se llegó a la, este, eh, a la decisión de aumentar los requisitos a 500 ediciones y tener este, una antigüedad mínima de seis meses. Esto influyó en las votaciones todas, ¿no? Las encuestas, votaciones, consultas, no, consultas de borrado no, en esas no, no, no importa la antigüedad. en las este, para decidir quién es bibliotecario, bibliotecaria, este reversor, no reversor, no, perdón, check user y este supresor. Eh, este, entonces eh, fue una, eh, una votación muy controversial desde mi punto de vista, en la que participaron 91 personas, eh, de las cuales, este, aquí podemos ver los porcentajes. Este, eran nueve bibliotecarios que eh, aprobaron, 7 este, que dijeron que no, eh, este, 40 verificadores reversores que dijeron que sí y 5 que no, eh, de autoverificados 7 que este, dijeron que sí, 4 que no, y registrados sin ningún permiso, 11 dijeron que sí y 9 que no. Este, entonces, eh, este, aquí, bueno, la mayoría de los que votaron eran usuarios veteranos, veteranas, verificadores, reversores, y entre este, verificadores, reversores y bibliotecarios era más del 50%. Este, eh, y entonces, las decisiones en esa época que todavía podían votar eh, con, este, eh, desde este espectro más amplio, eh, aún así votaban muy poquitas personas este, eh, registradas, por ejemplo, o con menos de seis meses, eh, o, oh, este, menos de 500 ediciones. Y ahora, este, bueno, algo que me falta analizar es cómo han cambiado las votaciones a partir de ese entonces, pero no han cambiado mucho. Este, y me parece que cada vez hay menos votaciones, eso sí. Hay menos encuestas, menos votaciones, este, y menos selección de bibliotecarios y bibliotecarias. Este, ah, y como dice Miguel en los comentarios, este. En las consultas de borrado, aunque no existe esa limitación, sí, la, la, la, la opinión de personas eh, este, con pocas ediciones es como descartada a veces o es vista como, como poco importante, ¿no? Este, esa es y, nuestra experiencia. Y, y además también, o sea, no, me llama mucho la atención porque del 10 al 23 de febrero de 2016, y bueno, la Wikipedia en español hay toda una parte de... De los, del continente que está de vacaciones en febrero, ¿no? O sea, que, que, que digamos, como una fecha curiosa para también hacer una votación. Este, y además, como, no sé, o sea, yo lo, lo digo, en esto que decías antes de Wikipedia es una demo, no es una democracia, digamos, ¿no? Claramente no es una democracia, porque si vos hicieras algo como esto en una democracia, eh, eh, la Constitución no te permitiría hacer una cosa así, digamos, ¿no? O sea, esa es la razón por la cual en la mayoría de los países no se admite el plebiscito de, eh, del derecho penal, por ejemplo, ¿no? Porque se supone que, claro, si vos vas a decidir castigar a alguien, eh, tiene que haber, digamos, como un control legislativo sobre esa decisión, digamos, ¿no? Entonces vos no podrías plebiscitar este, sanciones penales. O sea que para hacer una democracia le faltan un par de, de check and balances, como dicen los los shankies, ¿no? O sea, un par de, de, de chequeos y balances, me parece. Este dato que estás trayendo a mí me parece súper preocupante y de hecho creo que es casi que algo que tendría que ser discutido un poco más ampliamente en la comunidad. Pero te quería hacer una pregunta sobre la diapositiva anterior, si no te molesta, eh, que era... Hay algo que no me quedó claro de eso de la cantidad de votos. O sea, esos son... Votos que emitieron bibliotecarios, no necesariamente, porque no hay 308 bibliotecarios en la Wikipedia en España. O sea, son... No, no, son son votos este, totales de, de las solo solo de las votaciones analizadas. Que ahorita no tengo el dato de cuántas analice, pero fueron en ese periodo de 2004 a 2017. Y no sí, fueron No fueron todas. un conjunto de votaciones, o sea, no fueron todas no. las votaciones. Ah, sí, bien. no. No, no, no fueron todas, pero creo que vale la, valdría la pena hacer como este, el análisis de todas. No, no es tan difícil porque no son tantas y, este, y creo que además desagregar de los resultados. Este, eh, y, este, y además, y, y, algo que, y el análisis cualitativo de las discusiones, porque cada votación tiene una, una discusión. Y ahí hay mucha información interesante porque se ven también ahí, o se reflejan las decisiones, este, digamos, el argumento de las decisiones a favor o en contra. Eh, entonces, creo que hay mucha información que tenemos ahí, a la mano para analizar. Este, pues sí, a lo mejor nos faltaría un poco de tiempo y algunas este, capacitaciones, ¿no?, para análisis cualitativo, y son un par de tesis ahí dando vueltas de análisis de toda esta información. También estaba pensando, no sé, digo, me, me, me entra la duda de si la gente suele cambiar de eh, posición a partir de eso. Porque a mí algo que me interesa mucho siempre es ver cuáles son esos argumentos. Eh, y algo que estaría interesante es ver si a partir de la exposición de esos argumentos, si la gente va cambiando de postura o no. O si una vez que ya eh, decidió para un lado, se queda ahí. Porque a veces algunos se pasa nada ah, bueno, me convencieron con estos argumentos o no, pero bueno, es otra cosa que dejo ahí en el tintero para próximas investigaciones. Sí, yo sí he visto cambios interesantes de, de postura. Este, Eso está bueno. Sí. Right. sí, aunque a veces también cambios y como que después regresan a, a lo mismo. También lo has visto. Este, me gustaría también eh, platicar un poco sobre este, una decisión que es importante eh, dentro de Wikipedia en español es elegir a a bibliotecarios, bibliotecarias. Y, y, bueno, rápidamente, un bibliotecario en Wikipedia, en español, es un administrador. O sea, lo que en Wikipedia en inglés o en, en Wikimedia Commons, en Wikidata y otros espacios se conoce como administrador. ¿no? Este, Quien es elegido por la comunidad para realizar labores de administración, que es borrar, proteger o semiproteger páginas, bloquear usuarios usuarias, ya sea este, temporalmente, o en, en, en un espacio este, determinado dentro de la enciclopedia o, expulsa, o expulsarlos, ¿no? Por completo, que es una decisión muy controvertida y que también ha ocasionado muchas divisiones y discusiones en Wikipedia. Y atender, a lo mejor lo más importante, atender el tablón de anuncios de los bibliotecarios, que es donde se solicita este, eh, de forma específica que este, eh, atiendan la, estas peticiones, ¿no? Como, ah, pues este artículo está, ha sido muy vandalizado, este puedes protegerlo y va y lo protege, o dice, no, no ha sido tan vandalizado, puede esperar un poco más. O, o este, eh, entonces, estos espacios los atienden las personas bibliotecarias. Ahora, sobre este, la cantidad de bibliotecarios y bibliotecarias, en, bueno, eso ahorita lo platicamos, pero este, me parece que ahorita hay 62 bibliotecarios eh, en Wikipedia en español, o sea, muy poquitos. Este, y la mayoría pues están ahorita inactivos. inactivos. Y ya vamos a poner el dedo en la saga, ¿no? De esos 62 bibliotecarios, ¿cuántos son mujeres este, y cuántos son hombres? Sí. ¿no? Yo creo también que tengo hombres. también traigo ese dato este que de, del cual Carmen Alcázar ha platicado, este, pero me parece que de, este, definidas como usuarias, seis. No sé si haya alguien que enmascare su, su, su, su género, ¿no? su sexo este Porque podría ser, no conozco en persona, a, a, bueno, conozco muy poquitos en persona, pero este sí, solo seis. Eh, claro, es menos y, del 10%, o sea sí. que a, a, a mí, para mí, esto es un tema también como, es muy difícil, porque además conocíamos un poco este dato, no pero es muy difícil uh -huh. como tener usuarias nuevas, si sí, tenemos una estructura de, de gobernanza que también, no, no, o sea, que también refleja esa disparidad en, en, de género, ¿no? Sí, y, y me parece que, este, sí, justo eso, que, que haya una diversidad, diversidad en todo sentido, pero sobre todo la más importante, que es el 50-50 de hombres y mujeres. No porque sea una cuota, sino porque sería lo normal, natural, que hubiera esa diferencia. Este... Y, y bueno, el, la primera vez que se decidió este, elegir a un administrador, cuando antes no se llamaban bibliotecarios, antes habían sido elegidos por dedazo, ¿no? El primero fue, este, me parece que fue este usuario legendario, este, Astrónomo, este, que después se cambió el nombre a Renacimiento. Este, el, primero el, de primer... el primer usuario, el primer usuario. Él fue administrador y él, este. Eh, pero bueno, nadie lo eligió, ¿no? O sea, bueno, lo eligieron desde arriba, ¿no? Este, no sé si eran estuarts o administradores globales. Este, pero la primera vez que hubo una elección fue en dos, el 2 de junio del 2004, eh, donde votaron 11 personas eh, a favor y 0 en contra, y bueno, el resultado vi, evidentemente fue elegido como administrador. Eh, más, y la última, este, nada más para mencionar la última, fue el 13 de abril de este año, este... Eh, y el resultado fue elegido como bibliotecario. Votaron eh, 73 personas a favor y 2 en contra. O sea, muchas más personas que antes. Pero me gustaría mostrar algunos otros datos importantes. Entonces, este, en total se han elegido desde, desde el 2004. Aquí está mal este dato, perdón. Este, es, se realizan desde, como decía acá, en junio de 2004. No, no 14, 2004. En total se han realizado 388 eh, candidaturas al bibliotecario. Eh, se han elegido a 205 bibliotecarios y bibliotecarias, aunque actualmente hay 62. Han participado este, 24.588 usuarios y usuarias en las candidaturas. Este, no únicos, sino seguramente muchos han repetido. En 2007 se, han, se realizaron 67 eh, candidaturas. Es el año en donde más se han realizado candidaturas. En eh, 2007, donde se eligieron a 44. Eh, en 2019 es donde ha habido menos. Hubo solo tres candidaturas y no se eligió a ningún bibliotecario. Ese año quedó vacío. En promedio han particip participan 64 personas y la, la candidatura con mayor número de participantes ocurrió en marzo de 2013 con 170 votantes en donde se eligió a poco, poco, poco a poco como bibliotecario, ¿no? También es este, un usuario veteranísimo y además, sobre todo, usuario, fotógrafo. ¿no? Este, gran... Y ahí, eh, en esa, perdón, Luis, porque, sí. o sea, ahí, ahí me parece que hay algo súper interesante, porque en realidad me parece que es como curioso, ¿no? Porque los bibliotecarios cumplen una función bastante crítica dentro de la Wikipedia y, y como esta resistencia a permitir que haya más gente también implica que hay más trabajo para cada vez menos gente, ¿no? O sea, y sí. ahí, ¿cómo? O sea, y lo pregunto también porque he oído muchas veces a, a miembros integrantes de la comunidad, como decir, ¿no? Esta cuestión de que no cuidamos a la gente que tenemos, pero también hay un tema de abrir el juego, ¿no? Y, y, sí. y eso, <ríe> ¿dónde se discute, no? Esa, esa cuestión y, y cómo se puede modificar, si se puede modificar. Sí, la verdad es que se ha discutido bastante. Este, lo voy, a, voy a dejar este, también esta gráfica este, bueno, esta tabla, perdón este, que, bueno, a partir de esta tabla tengo unas gráficas este, pero este, en este, esta tabla esta, eh, yo la hice muy manualmente muy, contando una por una este, pero la he ido actualizando y, y aquí vemos justamente esos datos no este, en 2007 ya les decía es cuando hubo más este, eh, hubo 67 y se eligieron a 44 en 2000, este 17, no, 2019, perdón, es cuando hubo menos, y en 2022 vamos para allá, ¿no? Ha habido solamente tres candidaturas y un, se ha elegido una persona como bibliotecaria, y este, eh, y el, el promedio de participantes también este, eh, fue muy grande en 2014 y este, ha ido bajando. Habría que, que ver por qué. Este, entonces, aparentemente esta participación ha ido bajando, la comunidad era más flexible para elegir bibliotecarios, bibliotecarias en los primeros años, es muy notorio que se elegían así este, con pocas personas, y a partir de 2014 la comunidad se volvió más exigente, este, como, como señalaba Sebelín, este, y se ha discutido, sobre todo en el café, he visto varias discusiones que se han abierto este, eh, señalando este problema. Aquí voy sí. a poner la gráfica nada más para mostrarlo de manera más visual, cómo ha disminuido. Sí, y algo interesante ahí también, Luis, que, o sea, porque eh, para, para, para quienes quizás no están tan inmersos, el trabajo del bibliotecario es un montón, o sea, hay un, eh, eh, son los únicos que pueden borrar páginas de completo, son los que atienden a todas las denuncias, son los que bloquean usuarios, los che que chequean discusiones, los que moderan eh, fundaciones, entonces, eh, eso es un montón de responsabilidad y cuantas menos personas hay, más trabajo para esos pocos que, que están en ese rol. También es algo para tener en cuenta por el mismo desgaste que conlleva el rol, eh, y a, para pensarlo a largo de plazo, como eh, de sustentabilidad de la misma comunidad. Sí, sí, es un rol crítico. Y además, este, algo importante, este, y, y me remito al, al, al, este, al concepto de participación, es importante que, que los, en los espacios de participación la concentración de responsabilidades y de poder no se concentre en pocas personas, lo cual está pasando aquí este, eh, de manera muy notoria, no porque no lo hagan bien, sino porque en, en ocasiones toman decisiones, o pueden tomar decisiones malas en momentos este, importantes, este, eh, aunque ellos consideran la mayoría de los bibliotecarios y bibliotecarias que sus decisiones son muy pequeñas, por ejemplo, bloquear un usuario o, este, eh, este, o borrar un artículo. Pero si, si de repente tienen que borrar, este, eh, no sé, eh, 200 artículos en un día, pues alguno se te irá, ¿no? Que, eh, este, que a lo mejor valía la pena conservar. Este, entonces... Y esas decisiones, aunque parezcan pequeñas, pues pueden ser definitorias para que una persona decida quedarse en Wikipedia o no, este... no, pero es que que ese es el problema, problema, problema, parece parece, fondo, no, no, no, sea, sea, sea, tiene tiene ver ver ver también con que que una, una, o sea, sea, va va concentrando una especie de piramidal, digamos, no, especie estructura no, no, no, no, no, no, no, hay diálogo por por entre los trabajos trabajos que hacemos a veces veces los los o o los grupos de usuarios usuarios, estamos tratando tratando traer traer vez más gente pero hay como un, un, un espacio donde se toman decisiones superimportantes, donde cada vez hay menos gente, y, eso, y se concentra cada vez más las decisiones, además como con una mirada, bueno, no quiero decir, digamos, eh, elitista, ¿no? Pero, pero eh, sí hay algo de eso, me parece, por lo menos lo que mostrabas es el tema de las votaciones, de quiénes pueden votar. Este, eso es como decir, bueno, yo ahora que ya me consolidé en el proyecto, tomó la decisión de excluir a todos los demás, este, ¿no? Y a, hay un problema ahí en eso. Acá traen una consulta, eh, Miguel, si es, si hubo algún pro, o, trae como que si hubo algún proyecto para elegir precandidatos y precandidatas a bibliotecarios. No sé si conoces, Luis, algo al respecto. Sí, sí, sí lo conozco y se discutió bastante. Yo estaba este, a favor. No se hizo votación, solo se discutió en el, en el café. Y este me parece interesante, aunque también este, no garantiza que esas personas. Lo, lo que pasa es que este, eh, un, un, alguien que ha pasado por una candidatura a bibliotecario, bibliotecaria, que es mi caso, este, y no fui elegido, sabe que hasta cierto punto, si uno pasa por la candidatura y no es elegido o elegida, uno se quema, ¿no? O sea, que este, porque se, uno se expone demasiado. Eh, hay mucha discusión, este, hay, te, te ponen tus este, en, eh, ediciones del pasado y dicen, aquí hiciste esto mal y esto mal y aquí dijiste tal, y acá defendiste a tal persona que no nos cae bien. Este, y cosas así que este, son problemáticas y se quedan en esa discusión y si lo vuelves a, a participar en un proceso así, eh, se convierte en un lastre para ti. Este, entonces ya es difícil... Hay eh, eh, hubo el caso de un usuario que que tuvo tres o cuatro candidaturas y, y, y él solo él solo se postulaba este eh, y este y ya decían prácticamente o sea no vas a poder ser bibliotecario nunca ¿no? este estás casi casi excluido de esa posibilidad porque había ya un grupo entonces hay, puede haber que en ciertos momentos haya grupos que se posicionen dentro de Wikipedia y y tomen decisiones, decisiones como este, por la comunidad, cuando no son la comunidad. ¿no? Este, entonces, es, es, es, es complejo y este proyecto de, los, de las precandidaturas no soluciona totalmente ese problema, porque aún así hay este, como este, se, a, algunos usuarios, usuarios consideran que este, ciertos perfiles no, no tendrían que ser, o sea, ponen la vara demasiado alta y. Pero es muy subjetivo, porque no tiene que ver con el número de ediciones. Bueno, sí tiene que ver, pero hay quienes se han postulado con 100,000 ediciones y no quedan. Este, eh, tiene que ver también como si, si, si eres muy ríspido cuando escribes, o sea, muy directo, muy este, eh, también te pueden considerar como no apto, ¿no? porque no tienes una comunicación así a lo mejor este, eh, adecuada. Eh, no sé, o sea, hay muchos aspectos que este eh, que no necesariamente tienen relación con la capacidad del usuario o la usuaria. No, y además imagino que también debe haber como situaciones de penalización de usuarios o usuarias por actitudes que han tenido en el pasado, que sí. quizás, o uh -huh. sea, digo, considerando que la mayoría de nosotros, y nosotras llevamos muchos años en el proyecto, no sé, Luis, vos me imagino que empezaste a editar temprano, pero yo creo que empecé, la primera edición la hice en el año 2009. O sea, la persona mm -hmm. que yo era en el año 2009, a la persona que estoy ahora en el 2022, o sea, no es sin dudas no, no se parecen demasiado, digamos, ¿no? En algunas cosas sí se siguen pareciendo mucho, pero... este Y eso como que me parece que al quedar eh, todo ese registro dentro de la wiki, muchas veces hay como una especie de... de ¿Cómo decirlo? De, de, de, eh, eh, eh, me sale la palabra en inglés, perdón, weaponization, ¿no? De, del archivo. O sea, como de esta idea de sí. usar el archivo como un arma eh, en la discusión eh, para oponerse a un eh, candidato o una candidata. Sí, sí, por supuesto. Es, eso sucede y, este, y, es, y es usado este y eh, Eso que este, se ha descrito en otros estudios, como en el, el de Darius Jemielniak, no me acuerdo su pronunciación adecuada, pero el de etnografía de Wikipedia, que él, él lo notó en Wikipedia en inglés y en Wikipedia en polaco y en otros proyectos, ocurre también en Wikipedia en español. este Entonces, eso que se hace en el... Muy pocos usuarios como que han sobrevivido... Eh, eso, Sí, han sobrevivido al archivo. Sí, recuerdo también recién, no, este, yo me postulé a lo mejor en 2017, 19, no me acuerdo, 2019, 2020 más o menos, antes de la pandemia, entonces, 2019, este, y este eh, y recuerdo que también se postuló otra usuaria y, y le traían a colación cosas que habían ocurrido como hace 10 años, 10 años antes o este, cosas así. Y pues era muy notorio esa, este, esa memoria que hay de archivo que hay en el proyecto y hace que no podamos avanzar en, en cosas que son fundamentales. ¿Y tu tesis de doctorado está disponible en acceso abierto, Luis? Eh, o en sí. Lado que, eh, sí. Aquí también está con perdón Sí, les puedo pasar el link este, en un momento. Eh, para sí, que... tranquilo. Es que aprovechamos y, y justo compartimos el, el de eh, Common Knowledge and Enography of Wikipedia, es el de Darius que él creo que igual ahora está en el consejo, en el, en el board. En el board de, sí. Sí, claro. So, eh, así que bueno, esto podemos compartir el tuyo, tu tesis. Claro, sí, sí, sí. este que, que pronto creo que va a ser libro. Este... Eh, y bueno, nada más quería contrastar la, la, la gráfica anterior que es el, el, el, digamos, de cómo ha descendido el, la elección de bibliotecarios, es para decir que no, la explicación no es este, el, eh, la actividad en Wikipedia en español que se, man, se ha mantenido a lo largo de los años. Entonces, esa no es la causa, ¿no? La, el, el descenso de actividad o de usuarios, este, eh, usuarias. Bueno, entonces este, decíamos que el problema de la falta de biblios y la poca representatividad, que hay solo 62, había dicho 6, son 7 este, eh, mujeres, eh, que se este, adscriben como mujeres. Eh, la mayoría de los bibliotecarios este, eh, no son activos, eh, Wikipedia es voluntaria y este, eh, muchos han perdido el... el, el este, el permiso por la inactividad, que es de dos años. Este, entonces, si están inactivos administrativamente por dos años, pues les quitan el permiso. Eh, entonces, es, ha descendido muy bruscamente. Hace, po hace pocos años eran más de 100 bibliotecarios, ahora son los 62. Eh, cada vez menos personas se postulan, como ya dijimos, por los requisitos, que más que numéricos son, creo que son simbólicos, son este eh, y además por esta, este, este miedo, ¿no? este chilling effect, ¿no? este, y puede haber una acumulación de poderes en pocas personas, ¿no? como también señalaba antes. Eh, bueno, este, me gustaría este, este, mencionar que, eh, como ya había dicho, que iba a comentar la cuestión de las consultas de borrado eh, y los procesos de participación que me parecen algunos de los más fundamentales es el de eh, la, la toma de decisión comunitaria con respecto a la revelan, relevancia perdón, de los artículos y sobre a qué es relevante. Algo que, que me, a mí me parece esto, fundamental y, este, y además algo que a, a, particularmente sí me gusta de Wikipedia, porque creo que motiva este, la, eh, este, que, que crezca el proyecto, no solamente en cuanto a usuarios y usuarias, sino a contenido, es que la relevancia no es una política este, eh, tan cerrada. O sea, existe la, la política de sin relevancia aparente, artículos sin relevancia aparente, pero este, no dice específicamente este, qué le da relevancia o no a un artículo. ¿no? Entonces, hay artículos rele relevantes que son borrados porque las personas que plantean y borran lo hacen desde una visión particular o sí, sin corroborar lo sabemos, ¿no? la relevancia. Perdido, me parece, Luis, este, bueno... ¿Sí? ¿Perdón, Evelyn. A ver si... Yo lo escucho bien, ¿eh? Ah, ¿me corté? Ah, vos lo escuchas bien. Ah, perfecto. Ah, ok. Bueno, este, continuo. Eh, entonces, este, eh, la, el, el borrado de artículos de Wikipedia en español no siempre es, este, por las políticas de relevancia, sino puede ser por la visión, puede ser por el sesgo, o puede ser porque el artículo está mal escrito, este... Eh, los sistemas de borrado como los de relevancia están sesgados ¿no? por la visión eh, eh, generalmente pues muy occidentalizada este, académica este, y eso también es algo que ha, ha ido cambiando ¿no? eso lo hemos hemos ido notando como como cambia ¿no? acá este, otro pequeño esquema de más o menos entra un artículo nuevo si si hablamos de un editor novato crea un artículo puede ser plantillado este, eh, eh, sin relevancia aparente, por ejemplo, y acá este alguien eh, con experiencia que es el que plantilla, este más adelante alguien este decidirá si este si es relevante o no eh, a partir de las políticas internas, ¿no? y este y si si se prueba la relevancia permanece en Wikipedia o este y si no hay este y si no hay un consenso se va a una consulta de borrado puede ser que no se apruebe y se borre, no simplemente, este, se puede volver a crear o se puede volver a intentar crear, lo cual, este, en ocasiones cuando pasa muchas, muchas veces se dificulta, no, la creación de un artículo nuevo, este, eh, perdón, y bueno, eh, acá tenemos, bueno, tengo unos ejemplos de consultas de borrado mediante argumentación, eh, haciendo hincapié que una consulta de borrado no es, este eh, no es una votación, sino es un lugar donde se, este, almacenan, bueno, se generan, este, una lista de eh, argumentos a favor y en contra de un artículo eh, y a partir de los cuales, este, un bibliotecario o bibliotecaria tomará la decisión de borrarlo o no. Y este, y pongo un ejemplo. Recuerdo algunos años los artículos de unas artistas plásticas del museo de arte de, este, eh, de un museo en España. Este, que se crearon muchos artículos este, eh, de, de artistas este, españolas, bueno, de, de artistas contemporáneos del mundo. Eh, muchos de esos artículos fueron este, plantillados como promocional o sin relevancia, sin fuentes fiables, eh, como este de este, Tecla Lumbreras, Gloria Picasso y Maite Solanilla, los cuales fueron borrados en, en las consultas de borrado. Este, no sé actualmente si esos artículos ya estén resubidos, este, tendría que checarlo, o a veces artículos de, de políticos, este, eh, en este caso dice, sin una postura clara con respecto a la relevancia de políticos, aunque se argumentó que en México un diputado federal, federal relevante era una diputada este, federal, se creó el artículo, este, se marcó como promocional y este permaneció, aunque se le colocó una plantilla de que estaba escrito a modo de publicidad que es, eso pasa mucho en artículos de, de política, ¿no? en México y en otros países, ¿no? que, este, eh, que permanecen, pero parecen este, muy promocionales o son promocionales. Eh, pero, este, bueno, en, el, en, en otro caso, este, recuerdo el, el, el caso de un, un político, eh, este, Luis Colosio Fernández, este, que eh, fue plantillado por relevancia heredada porque su padre el que sí es relevante o era relevante este, tenía un artículo este permaneció porque la mayoría de editores consideraron que sí sí poseía relevancia ¿no? incluso este personaje ahora es un posible candidato a la presidencia de México este eh, pero bueno fue una decisión ahí comunitaria eh, Sucede mucho también con los artículos de youtubers o de personajes de internet que son marcados o eran marcados de manera muy asidua por promocional o sin relevancia. Aquí pongo el caso de Whatever Tomorrow. Antes había puesto el caso de, de Yuya, una youtuber mexicana, pero ese artículo ya sobrevivió a, a una consulta de borrado este, en la que hubo una alta participación. Este, este fue borrado este, múltiples veces y en, en la consulta de borrado pues se decidió que era promocional y no tenía relevancia. Sin embargo, si uno busca fuentes del artículo va a encontrar cientos de fuentes, ¿no? Entonces, eh, ahí lo, los criterios varían y creo que tiene mucho que ver la, la parte generacional, ¿no? Esta una comunidad eh, de editores que no consume este tipo de, de, de, este, de productos culturales, digamos va a, a preferir el borrado de artículos de este tipo, ¿no? De personajes, a lo mejor, más recientes este, eh, o de artistas que no conocen, ¿no? Eh, Y sucedía mucho en los artículos creados en editatonas. Eh, ahora ya no tanto, pero sí se, eran borrados este, muchos o la mayoría de los que se creaban, ¿no? Por, por la falta de relevancia, por pocas fuentes, por promocional, este, aunque fueran creados este, en talleres con formato, y este, eh, lo que hemos notado, y me parece este, interesante, es que eh, también ha cambiado la visión de la comunidad a partir de la este, de cómo nuevas personas este, aparecen y este, eh, argumentan, discuten dentro de las consultas. Antes eh, era más común que quienes participaban, participaban en las consultas eran, eran varones, no eran hombres y eran usuarios, usuarios este, veteranos, ¿no? Entonces, ahí se nota en las consultas, a diferencia de las votaciones, que este, la participación eh, cambia, ¿no? Y me parece que las consultas, este, aunque tengan, digamos, este, no definan las políticas de Wikipedia, sí definen este, parte de los contenidos. ¿no? Ahí es donde también hace falta este, que haya visiones a más amplias y más este, eh, diversas. Sí, hay algo eh, para, para solamente sumar que, eh, que esto, las consultas de borrado no, no requieren un, un requisito mínimo de participación. O sea, cualquier persona puede dejar su argumento. También es una invitación para de a poco empezar a, a, a meterse en este mundo de, de la comunidad también, no solo eh, de, de la comunidad de Wikipedia, ¿no? De, eh, no solo de crear contenido, sino que hay una interacción por detrás y que uno está habilitado a, poder participar de esas. Algunas otras eh, votaciones requieren cierta trayectoria. Pero particularmente en esta, eh, que son los artículos que, que se van creando, en todos los artículos hay una página de discusión y cada vez que hay una discusión uno puede ir a dejar eh, eh, eh, también su, su postura. Ahí dicen, no, no recomiendo, pero saber por lo menos ir a leer lo que está pasando, ¿no? Saber que está ese espacio para que uno vea eh, y pueda leer los argumentos, creo que es algo interesante hasta que uno se anime, no, a, a poder participar, eh, pero que existe, ¿no? Es que no, no, no está. Sí, también está el, el, el otro artículo que se publicó hace poco, eh, ahora no me voy a acordar el nombre, eh, pero que era un artículo que analizaba como cuántas veces eh, se eh, nominaban para borrado artículos de mujeres versus artículos de hombres. Eh, que hay, eh, se publicó ahora hace poquito ese artículo ese año eh, donde habían encontrado que la mayoría de los artículos de eh, mujeres eran nominados para borrado eh, que lo hizo eh, ahora se me, se me fue el nombre de la investigadora pero bueno ahora lo podemos compartir claro sí este eh, sí, ese es, es un dato que es importante tenerlo como para este, además eh, tener el sustento porque creo que en la práctica es, es notorio aunque este eh, sí, eh, bueno también hace falta analizar más este el, el, las, las decisiones de las consultas de borrado cómo han ido evolucionando me parece este porque hay, ahí se dice mucho de la comunidad no se, se, se ve cómo está cambiando este, Cómo aparecen también nuevos usuarios y usuarias, este, y, y ad, además también este, eh, pues, eh, eh, posicionar otros temas, ¿no? este, y con otras visiones. Eh, y, y bueno, rápidamente también como conclusiones, aunque ahorita sí que, este, si nos da tiempo podemos profundizar en algo o ver algo. Eh, los espacios de participación en Wikipedia en español están en constante construcción. Este, eh, creo que los elementos que describe Carpentier, Dalgren y Pascuali sobre la participación, los elementos que tiene y sobre, las, este, eh, sobre qué es participación están eh, presentes en la Wikipedia en español, pero algunos están en riesgo, sobre todo la confianza en los espacios de comunicación y también este, eh, los espacios de toma de decisiones con respecto a, a los bibliotecarios, bibliotecarias, eh, este, y los cambios de políticas en, en Wikipedia en español tienden a ser más rígidos, restrictivos, y por ende más, me, menos participativos. O sea, es como una tendencia que aunque a lo mejor no es tan pronunciada, sí hay que tomarla en cuenta para que pues, no se salga de control, no, no, se, no se convierta en en espacios de poder o de cotos de poder, como ha pasado en otras wikipedias, que luego se toma en cuenta, como ejemplo, la wikipedia en polaco, ¿no? este, eh, que se convierte en, en un territorio ideológico, que, que para algunos wikipedia en español ya lo es, ¿no? pero me parece que más como una, este, como una visión, este, eh, como una, una teoría de la conspiración que por ahí abunda, que ¿no? este, somos una wikipedia de izquierda. Pero bueno, yo veo opiniones también muy de derecha este, en muchos artículos. Este, eh, entonces claro, hay cierto de... equilibrio. Sí, no, sí. quizás que le, comentar que la Wikipedia en polaco está como muy ganada por eh, la ultraderecha polaca, ¿no? Este es el problema que tiene. Sí, sí y justamente porque son las personas administradoras las que han, han este, bueno, han, tienen el poder, ¿no? Concentran sí. el poder. Eso es lo que hace que sea difícil que cambie, al menos hasta donde sí. tenía entendido. No sé si hay, haya habido algunas acciones que hayan hecho que cambie esto. No, igual entiendo que hay una situación similar, no necesariamente de ultraderecha, pero, pero entiendo sí que hay como situación, una situación similar también en la Wikipedia y en árabe, donde también hay como muchas restricciones a la participación, y bueno, eso con todas las complejidades culturales que además se añaden en, en la región eh, de Medio Oriente, ¿no? Este, eh, y quizás preguntarte, Luis, este, eh, yo sé que tenemos poco tiempo, este, pero preguntarte hasta dónde puedas compartir en esta charla que además está siendo grabada, este, como <ríe> dos, dos cuestiones, ¿no? La primera, como si, bueno, Hablaste un montón igual sobre el impacto de, de esto, pero bueno, como, ¿cómo te imaginas que, que esto puede impactar negativamente sobre Wikipedia en español? Y por ahí preguntarte también, como, ¿qué cosas se pueden hacer o, o digamos, si hay alguna forma en que se pueda intervenir o, o, o como seguir esta conversación? ¿no? Como, ¿Qué cosas podemos hacer para tratar de cambiar un poco este escenario que nos estás planteando hoy por hoy? Eh, bueno, este, digamos que como parte de la, de la comunidad, pues este, creo que eh, hay que este, construir más espacios de comunicación este, que tanto dentro como fuera de Wikipedia. O sea, no renunciar a los espacios de, dentro de Wikipedia, que a veces es difícil porque este, suelen ser a veces espacios este, eh, eh, para algunas personas eh, los detectan como... Los, ¿Los sienten o los han sentido? Yo los he sentido también como espacios hostiles, este, pero eh, hay que este, construir eh, desde ahí. Eh, claro, estamos esperando que también en, en, dentro de todo el movimiento se generen como este, reglas claras de, de cómo comunicarnos, cómo tratarnos. ¿no? Este, la carta del movimiento y estos, este, estos documentos van a ser importantes para tener unas bases más sólidas de cómo relacionarnos dentro de todos los espacios. Sin embargo, no le podemos todo, dejar todo, digamos, a, este, eh, bueno, a, a esos otros espacios complejos de participación que están en, en la fundación, porque también hemos visto que ahí hay exclusiones, este, aunque tratan de que haya siempre diversidad y siempre haya inclusión, pues evidentemente no se puede de todo, ¿no? Por, porque este, las dinámicas que tenemos de por sí este, excluyen, ¿no? Por, por condiciones socioculturales, y socioeconómicas, políticas, este, que se salen de nuestro control. Eh, lo mismo pasa en Wikipedia en español, o sea, por un lado hay que entender este, que, que los espacios eh, este, de colaboración tienen sus límites en Internet, este, y hay que eh, eh, jugar este, con esas reglas y, este, y en, en la medida de lo posible, este, eh, cambiarlas, ¿no? Eh, para que, este, o sea, si ya tenemos esta, eh, eh, este límite en las votaciones, pues hay que tratar de que no, no se haga más, este, eh, eh, o sea, la, porque a lo mejor después van a querer cambiarlo a que sea un año y mil ediciones no este, en las votaciones. Pues hay que, si se llega a plantear eso, pues hay que eh, evitarlo, ¿no? Y al contrario, tratar de hacer una votación para reducirlas, este, este, eh, encontrando... Eh, que abrir la participación siempre ha sido este, un, una, eh, una característica inherente del movimiento, ¿no? este, entonces tanto para editarlo como para participar de forma eh, más este, de política, entonces este, no dividir las cosas como aquí está la política de Wikipedia y aquí están los contenidos. Si quieres participar puedes este, hacer editar cualquier artículo, etcétera. Pero no es cierto, porque sabemos que una cosa y la otra van de la mano, ¿no? Este, quienes participamos más activamente en la política de Wikipedia también creamos mucho contenido y tenemos esa libertad. Al menos yo me siento con mucha libertad de crear lo que quiera, ¿no? O sea, si ahora quiero hacer, ah, voy a hacer el artículo de tal activista, este, sé que lo puedo hacer, pero si lo hace un nuevo usuario usuaria, probablemente se lo borren. Entonces, sí si es, si existen estas dos formas, estas, este, eh, esta, esta Wikipedia para, este, que es muy cómoda para quienes ya estamos ahí posicionados o ya tenemos experiencia y una que es un territorio hostil para quienes están empezando o no han empezado. Entonces, como que no lo entendemos, ¿no? Como este, a veces no lo entendemos y creo que es importante reconocerlo. No, y que eso puede afectar además a la sustentabilidad del proyecto a largo plazo. O sea, me parece que ese es el punto crítico donde podemos dejar de tener editores y editoras el día de mañana y tener una, una Wikipedia completamente desactualizada, ¿no? Así es, sí, sí, sí. Sí, dependemos de ese crecimiento para que el proyecto, el movimiento continúe. Sí, totalmente. Bueno, eh, Coti justo está con eh, mucho... Eh, sonido ahí y perro no ninguna... era mi perro, era mi ah, perro no, que no, se no, abierte eh, un con una moto en la puerta y no, no, no, era no, imposible meter bocado. <risa> pobre, yo creo que no hay perro en el internet que sea más difamado que tu perro. Este, Ay, acá les mandamos un saludo al perro de Coti, que siempre. Lo pueden eh, ver en el video de Wikipedia 20 años. <risa> <risa> este, bueno, agradecerte un montón, Luis. Eh, me parece que esta charla estuvo súper interesante. Yo, por lo menos, me llevo como un montón de material y también me parece que estuvo buenísimo como ver esta cuestión de la investigación, ¿no? Porque también eh, a veces, eh, o sea, venimos como con esta idea de las wiki herramientas y entonces es como un martillo, ¿no? O sea, y hacer como cosas, y vamos a hacer cosas. Y está bueno como tener este lado más reflexivo de la investigación, de cómo la investigación también puede ayudarnos a hacer otras cosas, ¿no? O sea, y a pensar como a, algunas cuestiones más, en, por ahí, abarcativas y, y, y generales, ¿no? O sea, y, y más, que tienen que ver con la participación dentro de los proyectos. Este, sí, eh, sí y ahí sumar... Bueno. Yo aprendí un montón en esta charla, ¿eh? O sí. sea, aprendo siempre en todas las charlas de herramientas, pero en esta aprendí muchísimas cosas este, que, que, no, que desconocía completamente. No, y aparte de esto de que traes, eh, eh, nada, mirar eh, datos, también a uno, lo, lo corre esto de, bueno, la percepción, ¿no? De lo que uno siente cuando participa y es como, bueno, no, también acá esto muestra ciertas tendencias y demás, eso siempre es interesante, así que gracias por, por compartir todo este trabajo que venís haciendo, eh, también pensando, ¿no? Desde otro lado más eh, académico quizás cómo interactuamos en este universo virtual. Y más allá de, digamos, de que a veces los números pueden ser un poco eh, demoledores, eh, la invitación siempre, como vos dijiste, es a participar, ¿no? Cuantos más eh, participemos, cuantos más estemos eh, al, ahí al tanto de las votaciones, de lo que esté sucediendo, de poder, eh, nada, también compartir nuestra, nuestra voz. Es, eh, vamos a tener una comunidad un poco más eh, sustentable, más eh, también a, amigable en algunas decisiones, así que gracias también por, por, por eso, ¿no? Pues a ustedes muchas gracias por... Voy a dejar de compartir. Eh, a ustedes muchas, muchas gracias por el, por el espacio y por el diálogo también. Creo que este, yo también este, me permití como poder compartir. A veces es, es difícil no tener esta... Este, parte eh, Aparte, esta, esta, esta información ya la había compartido en otros espacios, este, pero creo que este ahora pude este, también verlo de, desde otra perspectiva y, y sobre todo para poder eh, convertirlo en una wiki herramienta, ¿no? no nada más verlo como algo externo, sino algo que pueda ser útil. Sí, muchas gracias. súper útil. Vamos a seguir como conversando mucho sobre, sobre esta cuestión que, que trajiste. Así que bueno, muchas gracias Luis. Y para el resto tenemos el próximo wiki de herramientas el eh, 30 de agosto, eh, que vamos a estar con Super Zero Cool, que nos va a traer el universo de los bots y la parte más técnica, va a estar muy divertido. Así que también les invitamos a, a sumarse a ese próximo encuentro. Seguramente vamos a tener otros encuentros de gobernanza, vamos a tener otros encuentros también más técnicos. Eh, pero bueno, tenemos para... Todo el año, así que eh, pueden chequearlo en la página de Wiki Herramientas. Un beso, gente.